Cuando ellos salían a hablar para afuera, ellos salían a hablar para afuera, entonces ahí estaba hablándole duro. Sí. Y yo le dije, venga para acá, entre para acá, entre para acá, cuñado. Bueno. Y de una vez me sacó un cuchillo bueno. y me largó. ¿Y qué es cierto que el bueno. problema fue por la casa? Porque bueno. tú te oponías que él vivía en la casa bueno. allá. De, de, de, no, eso, casa. no, eso no, eso no, nunca. No. Pa y fue una cosa que sin esperarlo. ¿A qué te refieres cuando dices una cosa sin esperarlo? Que yo nunca, que yo soy hermano que no, no soy de esa frase de, de, de personas. ¿Te sientes arrepentido? ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Han tenido problemas ustedes? No, discusiones así solamente, nada más de, de familia. ¿Por qué duraste tantos días? Para crear? Para curarme, porque no quería entre, entregarme así todo herido como estoy, vea. ¿No tiró también? Sí, vea, él me laigó primero y me tuve que matar. Y no me mató porque Dios no quiso. Espero que la familia me perdone, la, la, la mamá. Mi hermano es un hombre trabajador y que siempre ha sido tranquilo.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 mi nos criamos juntos. Sobran las palabras, ya mi hija. Yo ahora mismo no puedo hablar, pero. Claro que fue una defensa porque a mí es una gente de bien. Sobran las palabras. con eso le digo todo. Bueno, yo lo que digo en la justicia es que él tuvo que defenderse porque ya estaba agredido por cuatro partes y él no, y él no quiso jalar y, jalar y el cuchillito que él tenía, esperando a ver si el muchacho iba a ceder. Pero el muchacho lo siguió lagándolo y lagándolo y lagándolo, que fue en defensa propia que él lo hizo. Decide que es un muchacho serio, trabajador, tiene más de 20 años trabajando conmigo, yo como maestro constructor. Él es un muchacho que trabaja día a día, eh, preocupándose por, por su familia y, y el día a día.